Gracias a República Dominicana por confiar en nuestras recomendaciones a la hora de elegir una opción de movilidad. Gracias a nuestros clientes por convertirnos en los número uno en el mercado dominicano, en la marca Changan. Siendo reconocidos como máxima ventas a nivel nacional 2021. Gracias a nuestro equipo humano por siempre llevar a Vegamóvil Más Allá.